Muy bien, ya para finalizar esta sesión del 3D tenemos un caso de estudio. Eh, lo que se pretende es aplicar una que otra partícula fluida de agua, a modo de, de que fuera un splash o algo así. Para ello estaremos trabajando con una plataforma que nos va a permitir descargar uh, eso que queremos. Se llama Turbo Squid. Ahí eh, lo ven ahí tenemos ya partículas tridimensionales de diversos temas y usted busca la que más le interesa. ya yo descargué la mía ah, aquí hay algunas de pagos hay algunas que son gratuitas eh, Usted busca la que más le convenga pues bien eh, ya yo tengo la mía descargada le doy a 3D le doy nueva capa a partir de archivo y busco ya este ejemplo de capa tridimensional, que incluso me aparece con un documento PDF donde me muestra algunas variantes que puede tener esa partícula, pero ya eso ya es eh, un programa de 3D en sí. De acuerdo, así que vamos a cerrar esto, vamos a hacer esto y aquí está. Creo que ya le dimos abrir, ¿verdad que sí? Pero no pasa nada, se quedó frisado el Photoshop otra vez. Vamos a esperar un, un poquito. Le damos a pausa. Muy bien, una vez que está el documento tridimensional en nuestro diseño, pues eh, aparece así por defecto. Lo que hay que hacer ahora es hacer algunas modificaciones con respecto a los materiales y su textura. Por ejemplo, le podemos cambiar esta textura ya seleccionando previamente lo que es la malla a trabajar. Aquí, y pues seleccionamos una textura en este caso. Si usted se posiciona encima de un material, pues le dice lo que es. Vamos a usar este, cristal en vidrio, le damos un clic y esperamos que cargue. usar otro, a ver qué tal, ok, Ese sería más interesante, entonces ya lo que falta es el proceso de renderizado que es lo que más dura, um, le voy a dar pausa para mostrar lo que sería el resultado final, para darle un render a un gráfico tridimensional podemos hacerlo de dos formas, podemos dirigirnos a la capa, darle clic derecho y elegir la opción interpretar capa 3d o en su defecto ya con la capa activa darle un clic a este icono que también prácticamente hace el mismo proceso automáticamente le damos lo que es interpretar capa 3d o render pues empieza el proceso de renderizado este proceso dura un tiempecito prudente dependiendo sobre todo las especificaciones técnicas de la computadora en mi caso no creo que tengo una pc tan lenta yo tengo una computadora que tiene 16gb de ram y tiene un i7 y sin embargo vemos como en muchas ocasiones pues el photoshop pues, eh, pues, se torna un tanto lento y es como decía en otros videos este es, es un programa que no fue diseñado directamente para trabajar con 3d en términos simple, le da dificultad trabajar con 3d comparación con otros programas que son destinados a este tipo de trabajo como Cinema 4D y los mencionados anteriormente. más el Photoshop es un programa que tiene esta función tridimensional pero para hacer cosas simples no uno que otro 3D complejo porque como ve acá pues duraría mucho el proceso. Yo le voy a dar pausa y le mostraría cómo sería el resultado final ya con el render completo bueno aquí vemos como ya quedaría quedaría el trabajo perdón ya con el render completo utilizando eh, estas partículas fluidas que se descargó en la página sugerida eh, turbo squid para que lo tengan pendiente espero que les haya gustado esta sesión de los gráficos tridimensionales en photoshop y nos vemos en la próxima sesión. Dios le bendiga y chao, chao.